la falta de respeto, eh, la depravación, porque tampoco me gusta como las personas nos miran como si fueran unos bichos. Ellos son seres humanos y cada cual decide cómo vivir. Y dos hombres no pueden crear un bebé, eso es imposible. Y después, porque no, se hizo el hombre y la mujer. Dos hombres no pueden crear y dos mujeres. Los, las faltas de respeto que tienen en la calle, que donde quiera se besan, donde quiera se ve se y aprietan. Eso no es y eso no es una cosa normal. Eso, lo, normal, lo, normal lo normal son las normal. dos parejas, entre hombres y mujeres, no entre personas iguales. imagínate tú la sociedad no está adaptada a tener que lidiar con los gays. Por lo demás, hemos vivido toda la vida siendo recriminados y nos afecta de alguna manera, pero de otra, seguimos para adelante ¿Qué vamos a hacer? Yo no estoy en contra del homosexualismo. Gay. En las la homosexuales igual, siempre hay sus pros y sus contras, pero bueno. ¿Ves? Eh, lo único que no me gusta es que ellos andan por la calle abrazados, se dan besos y no hay necesidad, de esa expresión no lo pueden hacer en un lugar privado, no donde están los niños mirando, las personas mayores, porque eso para mí es una falta de respeto. Ya. Yo tengo amistades que son homosexuales y como tal nos llaman no muy bien. La homosexualidad, yo sentí eh, odio, repudio de todo sobre las personas que tenían eh, que, que tenían esa situación. De los homosexuales que el, del mismo sexo, que quieren tener hijos, yo no lo veo bien. Eh, no veo nada en contra de los reyes, pero en sí. todos los tiempos, tanto en la literatura como en la cine, cinematografía, ha existido relación a este tema en muchas... Homosexuales, jóvenes. eso es una preferencia que ellos tienen. Eh, yo no estoy en desacuerdo que ellos lleven esa vida.